Hola, me llamo Mónica, soy salesiana cooperadora de la provincia marada de Udala-Merced. Mara me presento a las elecciones de la Secretaría Ejecutiva. Primero porque tengo ganas de conocer a la asociación un poco más por dentro y porque dicen que lo que se conoce se quiere, se ama. Luego también porque, bueno, nos ofrezco mi tiempo, mi disponibilidad, mis ganas de hacer cosas por la asociación. Y con la tranquilidad de que si sale hacia adelante, pues perfecto. Y si no sale, pues otra vez será y seguro que nos veremos en algún encuentro, en algún 4x4 o en algún otro congreso. Hasta pronto.